Como un foco de contaminación, hedor y criadero de mosquitos, califican los residentes en los alrededores de la cañada en el sector Williams mieses en esta ciudad, por lo que solicitan la intervención de las autoridades. No, queremos que nos vayan ahí, porque los mosquitos nos están matando aquí, ese bajo nos está infectando aquí, que no queremos un parquecito de recreación. Por favor, vayan ahí, ayúdenos ahí. Eso está afectando a los niños por aquí, la gente a todo este mundo. El eh, bajo, el mosquito, la materia, todos los géneros que salen de ahí, qué parásito que, que sale de ahí. Esa cañada eh, da pena todo el desagüe de la fortaleza, por ahí que lo tiran la, la, la materia fecal. Y otra casa que tiene una materia fecal ahí. Quisiéramos que eh, tengan las la autoridades competentes, pongan asunto a eso, porque en realidad. Eso es un río y lo han convertido en una cloaca. Piden que la cañada sea intervenida por las entidades correspondientes con miras a evitar un brote de enfermedades. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.